Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo funciona la herramienta de texto de Adobe Illustrator y sus distintas variedades. Al final de este tutorial ustedes serán capaces de utilizar estas herramientas sin ningún problema y haciendo cosas realmente increíbles. Empecemos. En Adobe Illustrator hay múltiples variedades de texto que las pueden encontrar en la paleta de herramientas que está situada en, en la parte izquierda de, de la interfaz gráfica del programa. La primera que hay es la herramienta de texto la cual funciona como una herramienta de texto normal, estándar, regular la cual me crea dos tipos de texto el texto artístico es decir el texto artístico lo denominamos como un texto de una sola línea el cual se puede utilizar para crear encabezados de manera llamativa es decir de manera visual llamativa el cual se le puede colocar cualquier tipo de color de relleno y cualquier tipo de color de trazado o de filete ahí está y la segunda variación que tiene esta herramienta de texto es que podemos crear texto de párrafo cuando hablo de texto de párrafo es que puedo crear texto el cual lo voy a utilizar en alguna diagramación es decir utilizar cajas de texto el cual lo puedo modificar o lo puedo alinear de acuerdo a mis necesidades o también sacando esta opción de párrafo acá que hay múltiples opciones de justificar ya es cuestión de, de lo que queramos hacer de algunas versiones de adobe illustrator eh, hacia acá automáticamente me genera un texto de muestra o un texto de ejemplo que es el el texto Loren Ibsen ahí está cuando yo ingreso a esta parte de acá donde están los distintos tipos de texto me encuentro con estos tipos de texto que les voy a explicar cómo funcionan vamos a empezar con la herramienta de texto de área la herramienta de texto de área sirve para yo generar un texto de párrafo como este, pero basándome en una forma gráfica como tal. Por ejemplo voy a tomar la herramienta de polígono y voy a hacer un polígono. Ahí está. Recuerden que todo lo que explico acá sirve tanto para Windows como para el sistema operativo de Apple Macintosh. Tomo la herramienta de texto de área y doy un clic en el borde donde dice trazado ahí está y automáticamente me generó un texto de área basándose en una forma geométrica igual lo pueden hacer con un elipse ahí está lo mismo ahí está automáticamente la forma deja de ser una forma gráfica y se convierte automáticamente en una caja de párrafo luego de este texto de herramienta de texto viene la herramienta de texto en trazado ¿Qué quiere decir esto que yo por ejemplo puedo tener un elipse también tomo esta herramienta y me paro sobre el trazado y automáticamente me genera un Texto que va a seguir la línea o el trazado como tal, o puedo tomar la herramienta de pluma, hacer esto por ejemplo, luego tomar esta herramienta de texto, toca hacerlo bien al borde donde diga trazado, y ahí está. muy bien luego de esta herramienta sigue la herramienta de texto vertical voy a crear eh, otra mesa de trabajo la herramienta de texto vertical me genera un texto artístico de manera vertical ahí está si lo pulso una vez o si hago la caja también me va a hacer la caja de párrafo de texto para diagramar de manera vertical. Ahí está. Luego de esto viene la herramienta de texto de área vertical que funciona igual que este pero de manera vertical. Vamos a crear una estrella y vamos a tomar esta herramienta de texto. Recuerden que es en el borde y ahí está. Si ustedes quieren, le pueden cambiar la fuente. Ya depende de las fuentes que tengamos instaladas en nuestro sistema operativo y del contenido que que nosotros queramos colocar dentro dentro de, de dicha dentro de dicha área. Ahí está muy bien luego de la herramienta de texto de área vertical viene la herramienta de texto vertical en trazado entonces como les decía pueden crear una forma y automáticamente me lo va a hacer de trazado vertical o igual como lo hacía con la herramienta de de texto en, en trazado pueden hacerlo con la pluma y lo va a generar ahí está ya es cuestión de creatividad ya es cuestión de, de saber qué queremos hacer y finalmente viene la herramienta de retocar texto esta herramienta es una herramienta muy muy pero muy interesante ya que me permite manipular los caracteres los caracteres de manera separada independiente sin dañar o sin corromper el texto es decir que sigue siendo editable cómo funciona yo la tomo, selecciono el texto que yo quiero editar entonces digamos puedo estirar de esta forma o puedo hacerlo de manera totalmente proporcionada o desde acá puedo rotar el texto como yo quiera o moverlo ahí está inclusive también me lo permite hacer dentro de una caja de texto de párrafo también me, me permite manipularlo digamos si queremos crear una Letra capital. Ahí está. Sin ningún problema. Bueno, amigas y amigos del Rincongráfico.com. Espero que este video tutorial les sea de su ayuda en su vida diaria como diseñadores gráficos. Y por favor, pregunten, comenten, compartan. Y hasta la próxima. Y un abrazo. Chao.